Hola muy buena gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de reacción para el canal y esta vez comenzaremos acá sin más que el grande Iluminato que subió un nuevo video, un mini YouTube hispano hace pocos días, creo que el sábado fue que subió, ahora estoy bueno, lunes a la tarde, a las 3 ok, no, no me dio tiempo y bueno, ahora sí, un poquito al menos y duda un minuto así que esto será muy rápido la reacción así que más no, ambos capaz será bueno y hoy como era el título eh, youtube hispano porque me pica la cosa no, es porque te pica la cosa con la de la ciencia hola soy alto, <risa> la soy alto nos ofrece la explicación científica para explicar la pica son <risa> vídeo para el colab Colar del gato, Daniel. Escolar <ríe> del gato, Daniel X. Ok. Ya, sin más vamos a reaccionar ya voy a ver qué contiene esto. Ok. ¡Hola! ¡Hola, soy Hola. impotente! para qué? ¡Hola! ¡Kill me, please. ¡Hola, soy impotente! ¡Impotente! ¡Me pica la cola! ¡Crack! Alguna vez les ha picado el culo y alguien de su costado les ha dicho el dedo! No, ¿De dónde es que surge grande. este mito de mierda? Pues no está muy claro, lo más probable es que viene de los pendejones <risa> En su cultura, Alvaro. frotarte con caca era una cura segura ¿Qué? para las enfermedades de la pija <risa> Antiguamente, algunos pueblos utilizaban los ¡Qué buena referencia! ¡Ay, otra vez! Era una cura segura para las enfermedades de la pija Antiguamente, algunos pueblos utilizaban los árboles o bien como consolador o bien para rituales satánicos. El satanismo es una ciencia, por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver esto con la comezón en el mano. Pues, que te importa, pendejo? Pero no sé por qué me pican las manos. Porque eres coche, tu madre? No, mentira. Aunque puede ser. En realidad, la comezón puede ser causada por tener relaciones homosexuales con extraterrestres. Los <risa> científicos parecen estar de acuerdo en, en que la <risa> leche extraterrestre puede causar <risa> sida en los los científicos parecen estar de acuerdo en que la leche extraterrestre La leche extraterrestre Ay, ve como colocó con la imagen Le puede causar sida en los ojos Y también puede provocar la expansión del culo más rápida que la velocidad de la luz Aquel que tuvo sexo espacial de estos días que levante la mano Hola soy Adolf Hitler y vamos a hacer un <ríe> video muy que levante la mano Hola soy Adolf Adolf Hitler, YouTube. y vamos a hacer un video muy excitante sí. Para lo cual tengo un invitado muy peculiar, peculiar. Hola, soy puto. ¿Qué el piensas el <ríe> Que me gusta jugar cool. ¿Va? ¿Ok? Mm, ¿Qué puedo a hablar de acá? ¿Y pica en la mano? No sé, a ver Este pito ¿Pero qué? este robot explotó, se ¿sí? fue que niña el movimiento de la boca, es chabón la referencia de verdad esta es talismo, la ciencia de la esta voy a de que horrible no, que horrible no, no sé cuánto otra referencia acá hay un dibujo, no veo bien no sé qué. Es. No, esto no sé qué, pues no sé qué es eso. Porque se con algo si sí era, ¿no? <ríe> Diablo. <ríe> y bueno. Soy un nadie. <ríe> ¿Quién pacuria? Eh, ok, creo que ya no, hay nada más Ok, buenardo, ahí está luz en el... la batería, si ven que se apaga y se prende Cada rato pues se está bajando la batería, lo lo ya Y bueno, creo que no puedo comentar más nada, creo que hasta aquí nomás me lavo el video, el like ya le di Y bueno, dejad el video original abajo en de descripción si quieres verlo pues por que cuenta Y bueno, creo que eso es todo por hoy si el video te entretuvo puedes darle un, un like así de grande y puedes suscribirte, compartir con tus amigos del video, suscribirte a este canal para más reacciones como este y, y bueno, sin nada más que agregar, bueno también seguime en mi redes social abajo si tienes ganas. Eh, tengo mi segundo canal, tengo mi Instagram, Twitter y me creé hace poco en una página de Facebook que no sé qué voy a subir ahí, pero es que seguirme, sí. sí. Y bueno, eso nada más, nada más que agregar. bueno, soy, yo soy Ultimate y y bueno, nos vemos en el próximo video, bye, chao, adiós.